yo me siento orgullosa de ser campesina porque a lo menos tengo un tajito de tierra con mucho sudor y muchos huesos que hemos hecho, pero aquí lo tenemos y tenemos el pan nuestro de cada día. La miel la saca uno a término de que no se vaya a vinagre, que quede más bien espesita y, y la mantienen en una parte fresca eh, y mantiene cuidado que no se ruban los insectos, las hormigas. Y, y no le pasa nada a la miel. Bueno, yo gracias a Dios toda la vida me ha gustado las gallinas criollas. ¿Por qué? Porque es lo mejor en la alimentación y en el huevo y la sostiene uno más fácil porque no tiene que estar comprando pulinas ahora. La vereda San Lorenzo es la cuna de Gladys. Allí vive con su familia, con sus cultivos y con la calma de la montaña. Su vida y su tiempo lo invierten en las plantas, en los animales y en la tranquilidad que brindan los amaneceres y atardeceres que se pintan en estos horizontes. El cultivo de café es una de sus principales fuentes de ingresos. Tienen en su finca 5.000 árboles del grano. Gladys habla de él, de sus ventajas y desventajas, de la transformación que hace del grano de manera artesanal y de la idea de consolidar una microempresa para la transformación y comercialización del café San Lorenzo, su marca. que uno ahí también tiene granitos de café con que se sostenía, o sea que en el campo tiene que rebuscársela de una u otra manera. La cosechita puede estar buena, simplemente el contratiempo le ha caído muy bravo por mucho sol y mucho invierno y los abonos están caros, entonces uno no tiene todo como toda la forma de cómo sostenerlos bien. El café, está muy, el café ha estado muy barato ahora, tiene buen precio, pero ahora es muy poquito y el agua no es un sobreprecio. El cambio climático es sin duda una de las causas de las pérdidas que a veces deja el café. Gladys cuenta cómo los cambios bruscos en el ambiente ocasionan efectos negativos en sus cultivos. ¿Por qué el clima Mapis? Nosotros decimos porque hay mucha contaminación. Sí, el clima se ha cambiado mucho por climático por causa de que hace mucho sol y después mucho invierno. Entonces esas son las maneras de caer contratiempos contra las plantas. El uso de los intermediarios a la hora de comprar las cosechas al campesino es otro invierno que azota la estabilidad económica de las familias campesinas en estas montañas sagradas. Gladys comenta cómo el bajo precio que le ponen a sus productos la desaniman para seguir sembrando la tierra. Porque uno quiere sembrar, pero cuando uno va a ofrecer allá el comercio, que se lo quieren pagar bien caro, y uno tiene que pagar bien caro, entonces uno siquiera tiene para uno sostenerse aquí. ¿Se lo quieren pagar bien barato? Sí, bien barato, entonces uno dice que mejor de ponerse a regalar el sudor, el trabajo, uno agotándose, para ir a ellos a regalar el ya mejor uno lo tiene para comer el uno mismo. ¿Qué hago con el café? Eh, una parte se vende, y la otra, Cojo yo y cuando ya los bajo de la marquesina de trilla, vuelvo y lo trillo en una paila, digo a, a, a meterle candela, revolverlo hasta que quede dorado. Y cuando ya queda doradito a punto de para café, para hacer tinto, llego y, y, y los aminos vienen. Enseguida, cuando se enfriar, y voy y lo muelo en una máquina de moler arepas. Es que lo mejor es uno el que se enseña el café, es mejor uno aprender y hacer el mismo proceso en la casa, porque sabe que se está tomando. A mí no me gusta, pero me encanta procesarlo. Cuando estuve en eso de caficultores con, con un práctico nos enseñó un poquito de eso. Pero entonces yo ya dije que yo como que quedé un poquito entendido y vine y hice mi proceso y fui capaz de darle como el punto a eso y he vendido yo la que llevaba el café siempre para bocados. Entonces la gente le ha parecido muy bueno, simplemente lo vende un poquito más caro porque esa es la idea que es café puro. Y esa sería la alternativa, que le ayudaran a uno a montar en cuando sea una maquinaria y a hacer un grupo para que sacáramos el café procesado, para conocerles aquí en Alejandría mismo y también transportar para otras partes. Cambiando, yo qué le digo, café San Lorenzo, café San, San Lorenzo, sí, de la finca La Palma. A pesar de todo, Gladys se siente orgullosa de ser campesina. Vive sus días entre la tranquilidad y el agotamiento, pero feliz. Con deseos de no abandonar nunca esa cuna que la ha visto sonreír. La vereda San Lorenzo. ¿Por qué me siento orgullosa? Porque al menos tengo el ambiente, gracias a Dios, un ambiente libre, porque si, si no tenemos plata en el bolsillo, no tenemos somos campesinos, pero no tenemos plata en el bolsillo, pero al menos si, si un platanito tenemos, eso sabemos que nos comemos y nos acostamos, ¿cierto? Y no estamos de pronto desesperados, los hijos robando por ahí en la calle, caminando eh,